¡Ey! ¿Qué pasa? Estaréis pensando, ¡uh! ¿Cuánto tiempo llevas sin subir un vídeo? Por Dios, ¿pero qué te ha pasado si subías semanalmente vídeos? ¿Cada domingo? ¿Qué te está pasando, Jairo? Bueno, no me está pasando nada, ¿vale? Estad tranquilos, que sé que los dos últimos vídeos que he subido los he subido un poco a destiempo y se notan las visitas, pero este vídeo eh, es por una buena causa y quiero comentaros algo que ha hecho que esté muchos días distraído y no subiendo contenido en el momento que siempre tenía programado. Como podéis ver, aquí tengo un micro y tiene, bueno, voy a quedarse un poco, tiene mucho que ver con un nuevo proyecto que tengo, que os voy a contar ahora mismo. Este nuevo proyecto eh, me crea mucha ilusión. ¿Por qué? Pues porque de nuevo me voy a juntar con José. No sé si recordáis a José, pero los que me conocéis de mi época fuerte de, de YouTube, de cuando éramos dos compañeros que, que tuvimos una aventura enorme con no solo magia en la que llegamos a tener hasta 30.000 suscriptores que, bueno, por circunstancias de la vida tuvimos que dejar de lado el canal, pero eh, ahora después de un tiempo... Y hablando varias veces, hemos decidido eh, afrontar un nuevo proyecto juntos. Entonces, si no os acordáis de José, os dejo aquí un vídeo para que le pongáis cara y para que veáis mmm, un poco las chorradas que éramos capaces de hacer en No Solo Magia. En una galaxia muy lejana, cuando solo quedaban los últimos Jedi, aburridos de las engañepas de siempre, decidieron viajar muy lejos, a un planeta lejano, el planeta Tierra. Allí descubrieron en YouTube un canal, no solo magia, donde descubrieron... Ya le ponéis cara, ¿verdad? Pues bien, os voy a contar. Este nuevo proyecto que vamos a, a emprender juntos se trata ni más ni menos que de hacer unos podcasts que supongo que todos sabéis lo que es, es decir, eh, una especie de programa radiofónico en el cual pues vamos a contar eh, ciertas cosas que nos han pasado eh, sobre un punto de vista humorístico. Me explico, es decir, eh, tenemos un programa que se va a llamar Sin Papeles eh, creado por No Solo Magia, evidentemente. José y yo como pareja artística siempre hacemos No Solo Magia, queramos o no queramos. ¿Qué vamos a hacer en estos podcasts? Pues en estos podcasts vamos a desarrollar dos temas que vosotros mismos, si los escucháis podéis mandarnos y sobre esos dos temas desarrollaremos una idea sin guión, de ahí el nombre de Sin Papeles y atreviéndonos a afrontar el tema eh, prácticamente sin saber de qué estamos hablando desde un principio. Algo que me hace mucha ilusión de este nuevo proyecto es que, sinceramente, eh, parte de la esencia que teníamos Jos y yo, no solo magia, era que improvisábamos. Al final teníamos guiones, pero también improvisábamos mucho sobre la marcha. Entonces, muchos gags, muchos chistes que hacíamos en el canal salían espontáneamente. Y este programa de radio... Eh, que vais a poder encontrar en todas las plataformas de podcast tipo Evox, Google, tipo en Apple también, en Apple Podcast, en, en Spotify. Vais a poder encontrarla en, en distintas plataformas. Yo os dejaré abajo en la descripción un enlace de donde podéis vernos. Pues en este, en este tipo de contenido que vamos a subir va a ser eh, completamente... Eh, sin guión, es decir, eh, desarrollemos un tema, intentemos llevarlos a nuestras experiencias personales, que gracias a Dios no son pocas. Creo que estoy hablando demasiado y lo mejor es que os dejo un extracto del programa aquí para que lo podáis escuchar unos dos minutillos o así y podáis ver de lo que os estoy hablando. Pero bueno, vamos a hablar de la primera vez, Jairo. ¿A ti qué te la primera este vez, tema? de tema? De, de, ¿De mi primera vez o de tu primera vez? Eh, de, tu, de tu, primera vez, de tu primera, bueno, de nuestras primeras veces. Empieza por ti. Como de nuestras primeras veces, vale. de, de veces? que hay más de, No, la primera vez la primera vez. De, yo, como primera vez, entiendo nada más que una cosa. Sí. Eh, qué Que cosa? es, que es el, el tema de, bueno, yo imagino que estamos hablando de lo mismo, del chiqui chiqui, del, del run, run del chucuchú, del arrimarse, del papapín de la del pim pam pum aquí, aquí nos sale ya el, el pitio de, de censura porque claro esto no sabemos quién lo puede escuchar porque está escuchándolo pues vamos a ver por decir pim pam pim tampoco hace falta poner un pitido si quiera follar o joder es, o es hacer que, el amor o yo fornicar fíjate que ejemplo, llega tarde a ver di la palabra otra vez follar llega tarde tío <risa> el, el, el del pidió que está en Canarias que va con una hora de retraso, ¿cómo va eso? Pues seguramente, seguramente, porque de luego funciona, funciona regular. Entonces hablamos de la primera vez. <ríe> yo me salgo, hablamos de primera vez en general, pero tú te lo quieres llevar a eso. ¿Cómo bueno, fue yo... Jairo esa primera vez de Jairo Buah. Fernández Quintos? ¿Tú has visto la matanza de Texas alguna vez? <ríe> <ríe> ¿O cuando vas a echar ketchup... En, en una hamburguesa y aprieta muy fuerte y se te revienta en la mano. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Las bolsitas las del McDonald's. Yo creo que es mejor que cambiemos de primeras veces, porque también puede ser la primera vez que montaste en bicicleta, que a lo mejor es menos gráfico. Que más... ¿Y qué más os puedo decir? Que simplemente está obligado con esto, que no dejaré de subir vídeos, que ya sabéis que yo soy un youtuber por naturaleza y porque me encanta subir mis vídeos, y contaros cosas de mí. Sé que aquí hay muchos que, que me veis, que me comentáis y, y voy a seguir ligado a YouTube, aunque tenga otros proyectos. Pero sí que me gustaría también que conocierais otra faceta mía y de José, como es la del humor, que en cierto modo, al estar separados, no podemos seguir haciendo en, en YouTube más que nada por una cuestión logística, pero sí podemos hacerlo en otra plataforma tan fácil como... Eh, en iVox o cualquier otra que podamos subir podcast, al final es desarrollar un tema a distancia, a vía telefónica y es mucho más fácil, como comprenderéis. Nada, simplemente os quería invitar a que nos visitarais, vierais eh, el contenido que subimos en podcast, ¿lo viéis No, lo escucháis estoy acostumbrado a YouTube, más bien lo escucháis y me dejáis en aquí en los comentarios vuestra opinión, si lo habéis visto, y a ver qué os parece el programa. Y nada, deciros que si os ha gustado este vídeo, aunque sea un vídeo atípico, pues estoy informándoos de algo que estoy haciendo dentro de mi vida personal, pero justificando un poco el poco tiempo que ya tengo laboralmente, más con estos nuevos proyectos, para que sepáis que no he subido vídeo por eso, pero bueno, que si os gusta que os cuente más cosas de mi vida, ya sabéis, o tenéis que dejar un like y ponerlo en los comentarios. Y nada, que os quiero mucho y... Aquí estaré más asiduamente, golfos. <risas>